¿Qué tal, amigos? Ha sido un gusto poder traerles a ustedes este contenido directamente desde República Dominicana de la mano de Vega Móvil, Changán CS75 Plus. En esta ocasión, vamos a conocerla. Este producto de aquí hace parte de la familia de los compactos crossover. Nace por allá en el año 2013-2018, sufre un facelift y en esta ocasión, nueva reestructuración, nuevo. Modelo. El CS75 definitivamente es un producto excepcional dentro de los diferentes mercados Haciendo competencia a familias bastante continuistas dentro de los competidores más directos Por ejemplo, está en un segmento bastante complicado y complejo Sin embargo, esta de aquí tiene tantos argumentos para que la mires Y ahorita vamos a ver lo que les estoy diciendo El interior es una locura total Primero que todo, hablemos de las configuraciones de sus motores. Contamos con dos bloques, 1.5 y 2 litros. Este de aquí es el 360T. Contamos con 233 caballos y 390 Nm de torque, acoplando una transmisión automática de 8 velocidades, teniendo una de las transiciones más especializadas dentro de la marca y uno de los consumos más eficientes. Ahora hablemos en este momento de Diseño. Empecemos por los rines, 18 pulgadas, aleación en aluminio, sistema de discos en la parte de delante y en la parte trasera. El esquema de las luces es realmente hermoso, contamos con tecnología de proyección, LED para todo el conjunto y más hacia abajo nuestro esquema de luces exploradoras. Esto de aquí no es funcional, pero aquí contamos con una parrilla o una grilla particularmente diseñada de tal manera que se ha refrigerado los puntos críticos del motor, el logo de Chang'an es prolijo y la cámara es de 180 grados la cual está enlazada además a una trasera y dos laterales para una visión 360 grados, en el capó tenemos un estilo de musculatura parecida a la al logo de Chang'an y esto lo vamos a ver en muchas identidades por fuera y dentro de la camioneta bueno muchachos esta de aquí es nuestra llave es una llave de presencia y además llave inteligente tiene hasta la función de poder encender de forma remota el vehículo dos toques para la apertura de la compuerta trasera bloqueo y desbloqueo contamos por los costados con esta escultura de diseño un color bastante especial todo esto de aquí elementos muy bonitos a la vista y les voy a mostrar un detalle interesante de la camioneta. Esta aletica de aquí es para que no genere turbulencia o succión de vacío hacia este costado, eliminando los ruidos al exterior de la camioneta cuando estamos en una autopista y nos golpea el viento. Tenemos una cámara bastante sobresalida de la estructura de nuestros espejos laterales y esto es para cuidar los puntos ciegos, los puntos críticos hacia abajo el Skid Play contamos con esta misma identidad de color rojo el cual se ve muy hermoso como pueden notar se trata de una camioneta realmente preciosa las luces cuentan con esquema de tecnologías LED todo esto es tecnología LED se ve hermoso 360 T haciendo alusión a la configuración del motor CS75 Plus sensores activos incluyendo los puntos ciegos o los puntos muertos hacia este costado tenemos salidas de escapes doble en esta configuración y son de acero inoxidable. El skid play hacia la parte de abajo, este difusor de aire, es 100% funcional para que el viento salga lo más rápido posible y no genere ruidos o turbulencias aerodinámicas. El logo de Chang'an y siempre me ha gustado esto, esta identidad de la marca. Miren nomás. Ahora bien. Uno de los aspectos más interesantes de la camioneta frente a todos sus competidores directos son los espacios. Primero, podemos configurar la puerta o la apertura de la puerta a la altura que querramos. Si la compuerta de mi garaje solamente puede llegar hasta aquí porque se golpea, entonces la voy a configurar así. Pero si no tengo esta limitante, puedo subir la compuerta. Grabar la memoria. Cuando ha pitado de esta manera, cuando suena así, la voy a cerrar, la vuelvo a abrir y ahora va a tener una altura mucho más alta. Y esta fue la que acabamos de preconfigurar. Tú lo puedes hacer en cualquiera de las medidas. Esto, señores, es un trabajo inteligente de la marca. Ahora, aquí tenemos esta bandeja. Grandes espacios para almacenamiento El kit de carretera, como pueden notar Y hacia la parte de abajo Tenemos la llanta de repuesto, tamaño temporal rinde acero y herramienta necesaria Para cambiar la misma Muchachos Se van a sorprender con lo que van a ver Así que espero estén listos Yo quiero que ustedes me digan Si esto no es realmente sorprendente ¿eh? Miren la calidad y el nivel de confort interior que tenemos en esta camioneta Plásticos especialmente diseñados para el tacto Esto de aquí lo vemos en marcas de categoría premium Todo esto de aquí se siente como Dios manda Es un producto bien diseñado Si tú cierras los ojos y comienzas a tocar cada uno de los materiales tú dices estoy en un Audi o estoy en un Mercedes Benz y no, no es un Mercedes Benz es un Chang'an CS75 esta de aquí es la versión Plus tenemos elevavidrios vidrios un solo toque anti pinzamiento anti atrapamiento esto es un carro bien diseñado y configuraciones normales en todo el sentido de esa palabra este panel de aire acondicionado es táctil pero cuando tú lo tocas, sientes una pequeña vibración. Entonces te da la sensación de, de que es un botón físico. Increíble. Este estilo de diseño aquí es muy deportivo, con estas costuras. Y esto es cuero, que se siente muy bien el taco. Esto de aquí es una sensación en tipo aluminio. Y en esta ocasión, en este vehículo, jugaron con esas sensaciones. Tenemos configuraciones de cruz control. Detección de vehículo próximo que va delante de nosotros. Y para eso es un sensor que ahorita les vamos a mostrar. Y configuraciones multimedia. El clúster de instrumento y la pantalla multimedia están unidas o enlazadas entre sí. Se ve limpia, minimalista y con colores corporativos. La pantalla multimedia cuenta con interfaz de conectividad para teléfonos de última generación. Miren todo esto. Radio, música, flota, car, car auto y demás características, tenemos espacios para dejar aquí nuestros dispositivos móviles la palanca de cambios es una de las especialidades en esta configuración, miren cómo es de sencilla tipo joystick y si la desplazamos hacia el lado izquierdo podemos conducir de forma secuencial 8 velocidades con la misma, aquí tenemos drive, neutro, reversa y parking con solamente este movimiento esta cámara de aquí es una cámara SD con visión 360 grados pero tenemos estas famosas guías dinámicas así que aparcar en este vehículo no es tarea difícil hacia este costado contamos con otras configuraciones multimedia sistema de freno de parqueo electrónico función auto eh, hold cuando presionamos el auto-haul vamos a tener retención de frenos automáticas en los semáforos y además el vehículo no se nos va a mover y cuando retomamos la marcha se desactiva. Visión 360 de la cámara, espacio porta bebidas esto de aquí definitivamente se ve y se nota muy premium, aire acondicionado y un espacio aproximadamente de unos 9 litros. Señores, este carro de aquí es otro nivel, otro nivel Miren que tenemos un techo panorámico de cristal Eso te va a robar aproximadamente unos 4 a 5 centímetros Significa que aún con el panorámico mi cabeza va muy bien Y soy una persona de 1.85 con una estatura bastante atípica de promedio latino Así que si tú tienes una familia de 1,90 m vas a viajar realmente cómodo en este producto de aquí. Otra de las sensaciones especiales en la misma es que tenemos paletas a los costados. Como les digo, este producto de aquí está un poco más arriba de la media ya que esto únicamente lo vamos a encontrar en vehículos performance o deportivos. BMW, Audi y Mercedes-Benz son muy acostumbrados a este tipo de elementos. Aquí en la parte de atrás, wow. Tienen que conocer este carro Los que vienen aquí en República Dominicana Tienen que conocer este carro Es más Me atrevo a decirte Que si tú pides el test drive Te lo prestan Y no lo vas a querer devolver Te vas a quedar con él Los materiales en las puertas traseras Son las mismas que tenemos adelante Los cueros se sienten especialmente Diseñados Y al tacto Miren el confort que tiene esto Miren el nivel de confort que tiene esta camioneta. Tenemos ese esquema de luces LED. Tengo muchos espacios. Mis rodillas no pegan con el asiento. Tenemos conductos o salidas de aire acondicionado Benz. Espacios por aquí. Un toma de carga rápida. Hacia el centro contamos con este cómodo apoyabrazo recubierto en piel. Espacio de porta bebida. Anclajes especiales de asientos de niños Isofix. Tenemos además esta estructura de diseño con micro perforados y un diseño deportivo para que nuestras espaldas y piernas no calienten tanto y el techo panorámico de cristal que llega hasta este lado es uno de los puntos más fuertes de este producto de aquí bueno amigos hablemos en ese momento de seguridad la camioneta es sumamente completa y trae varios niveles de equipamiento primero esta de aquí es la plaza tenemos este sensor que va a detectar el vehículo próximo que está delante de nosotros el esquema de luces es DLR eso significa que la persona que recibe este haz de luz el receptor va a mantenerse más despierto se dieron cuenta en el mercado europeo que esto es de esta manera en esta configuración tenemos visión de cámaras 360 grados con sistema de grabación SD contamos además con cuatro airbags son dos frontales y dos laterales, anclajes especiales de asientos de niños con denominación Isofix, cinco cinturones de seguridad de tres puntos, pretensionador y limitador de carga. Además, estos son inerciales. Señores, no siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión.